Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Ellas hablan de ciencia, este espacio protagonizado por investigadoras de la Universidad Politécnica de Valencia. Y en el día de hoy, la protagonista es Yolanda Moreno Trigos. Yolanda es investigadora en el Instituto Universitario de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente. Con ella vamos a compartir los próximos eh, minutos... Conociendo en qué trabaja, cuáles son sus retos, también algún que otro consejo para los futuros investigadores. Desde todo ello, vamos a hablar. Yolanda, muy buenas. Hola, buenas. Y mil gracias por a venir a hablar de, de ciencia, de tu trabajo, que lo primero que vamos a hacer es conocer en qué investiga, trabaja Yolanda Moreno dentro de, de Liama. Pues mira, nosotros dentro del Instituto de Ingeniería eh, somos un grupo pequeño que eh, llevamos parte bio del de, de instituto. Eh, trabajamos en todo lo referente a, a las comunidades microbianas que forman parte de los distintos ciclos del agua. Eh, bueno, Y ahora eh, tenemos un montón de, de proyectos en marcha Pues debido al cambio climático. Han aparecido nuevos retos que tenemos que abordar y además abordar de manera multidisciplinar. ...pues también lo que nos ha llevado a trabajar... o colaborar con otros institutos de, de la UPV... ...como el IDM, el CI2B... ...tecnología de alimentos, bioquímica, eh, biotecnología... Uh -huh. Y dentro de esos proyectos, pues tenemos proyectos que van desde el desarrollo de nanosensores para detección temprana de patógenos emergentes con en aguas... El IBM, me imagino. Sí, uh -huh, es. y con, con el CI2Bio, sí, C2... telecomunicaciones. Uh -huh. sí, sí. Entonces, sensores rápidos, pues, pues que nos eh, determinen la presencia de microorganismos que pueden entrañar un riesgo de salud pública en aguas eh, potables, aguas residuales, utilizadas uh -huh. para el riego... También estamos monitorizando estas aguas eh, residuales que se están eh, reciclando para poder utilizarlas en riego pues debido a la escasez de agua uh -huh. y controlando estos vegetales que están irrigados, sobre todo vegetales orgánicos, que ahora están eh, cada vez se consumen más, están en auge, pero de los que se desconoce mucho a nivel microbiológico para ver eh, esta utilización de fertilizantes naturales y estas aguas reutilizadas, pues sí si pueden eh, conllevar un riesgo de, de, para el consumidor. ¿no? En la parte más micro de cada uno de la, esos. Exacto. Eh, ¿no? Exacto. O sea, digamos que nosotros eh, trabajamos en la, en la interacción de esas comunidades microbianas, prestando mayor atención a los que, microorganismos que pueden entrañar un riesgo de salud pública. <risa> Y, bueno, eh, también trabajamos con sistemas de distribución de aguas potables, monitorizando eh, el control de la aparición de, de riesgos uh -huh. en los sistemas de distribución de aguas de Valencia, por ejemplo. Trabajamos en el desarrollo de sistemas de alerta temprana mediante satélites, relacionándolo con... Eh, dentro del propio instituto uh -huh. eh, hay un grupo eh, de satélites y un grupo de modelización con los que estamos trabajando un proyecto muy bonito, en el que intentamos correlacionar la aparición de ciertas comunidades bacterianas en aguas superficiales que producen una serie de olores y sabores Ajá. que luego se van a trasladar a la planta potabilizadora y, y con al el consumidor. Que puede claro, esos olores y sabores que podemos notar en el agua de aquí de Valencia tan Ajá. característicos. Entonces, de alguna manera queremos que mediante satélites o algún tipo de modelización, podamos no tener que depender tanto de esas continuas monitorización de los sistemas de agua y que podamos prever ese fenómeno para que la potabilizadora esté preparada ¿no? en ese momento. Entonces, para para es... freno. Sí, sí, Ajá. eso es la transición digital que Ajá. tenemos que hacer. Nanosensores, eh, satélites un poquito estamos trabajando en esa transformación. El denominador común de todos esos proyectos, de vuestro trabajo, es nuestra seguridad al final de, de toda la Efectivamente, cadena. Efectivamente, ¿no? sí, claro. sí, prestamos cierta. También es verdad que en algunos proyectos también prestamos eh, atención o estudiamos comunidades que van a, a revalorizar el producto, por ejemplo, uh -huh. la reutilización de aguas residuales, uh -huh. También eh, intervienen una serie de, de microorganismos en los reactores eh, biológicos de la depuración, uh -huh. pues que van a hacer que esa depuración sea mucho más efectiva y que luego el agua sea de mayor calidad para poder utilizarla. Seguridad y calidad, podríamos eso, eso, eh, resumir. Eso es, eso es, sí. eh, ¿Y cómo llegas, Yolanda, a, a investigar en todas estas áreas? Oh, y vayamos un poquito más atrás. ¿Cómo llegas al mundo de la investigación? ¿Querías desde pequeña? Eh, te, ¿Te llamaba la atención desde, desde el colegio...? ...este mundillo, vamos... Bueno, el mundo bio siempre, siempre me ha llamado la atención... ...yo soy muy, de mente muy inquieta... no ...y entonces ya, cuando entré... ...en la carrera a estudiar biología... Eh, ...ya no me quería quedar solo en el aula... ...en cuanto tuve oportunidad... ...entré en un laboratorio a colaborar... ...en microbiología... Y ya, pues ahí cacharreaba, ya en cuanto podía me metía al microscopio, aunque fuera lavando tubos y probetas, pero yo intentaba... O sea, vocación sí que había. Sí, sí, sí, sí siempre uh -huh. me interesaba. Y, y entonces ya, cuando ya me metí de pleno en el laboratorio, sí, cuando vi que ya me había enganchado, pero bien, ¿no? Ya conseguí una beca tras otra y... ¿Y hasta qué punto la investigación crees que es vocación o es trabajo? ¿O es una combinación de ambas ineludiblemente? A ver... Eh, yo creo que es una profesión vocacional. Ajá. Tiene que el gusanillo despertarse y decir esto es lo que... Porque es, en algunos momentos es bastante dura, eh, Dependes mucho de subvenciones, de que se brinden ciertas oportunidades para, para poder hacer, desarrollar el, la investigación y tienes que ser muy persistente. Mm, también es verdad que necesita mucho trabajo, con lo cual... Por mucha vocación que tengas. Si no tienes ese, esa actitud ¿no? No frente hay. al trabajo, no hay. No se puede. <risa> Solo con vocación no, no, no progresa la investigación. Pero la vocación es muy importante. Eh, si lo que quieres es una profesión eh, en la que trabajar y que rinda mucho económicamente o a nivel de... Es, es, no, es, es la que tienes que elegir. Y si la vocación es importante, tener referentes, lo es también. ¿Tú tenías eh, algún espejo en el que, en el que mirarte o...? Ha sido o, o tienes referentes con la en la evolución de, del tiempo? Hombre, a mí las referentes... Yo puedo decir que son las dos personas que me introdujeron en el, en el mundillo de la investigación, ¿no? Sobre uh -huh. todo en la microbiología, que fueron mis profesoras de, de biológicas, eh, Rosa Aznar y Esperanza Garay, uh -huh. con las que empecé a colaborar en el laboratorio como alumno colaborador y ya me enseñaron todo. Lo, y a partir de ahí ya, eh, son... ya me surgió ¿no? el, el, el gusanillo este ya... ¿Y es importante tener a alguien en el que fijarse? Eh, ¿Quiero ser como? Ya no es quiero ser como, sino que la pasión que te transmiten, yo Ajá. creo, en investigación, ¿no? O sea, cuando es una persona dedicada y, y que tiene esa pasión frente a esos retos ¿no? que se enfrenta día a día, como que te la contagia un poquito. Pasión es otra de las sí, palabras sí, sí, sí. En clave, en la sí, sí, que repetís sí, sí. muchas de... de... ...las investigadoras que estáis pasando por, por este programa, por, por este espacio... ...hablábamos ahora de, de, de estas dos profes que te marcaron... Que, ...y algún momento que te haya marcado también... En, ...desde que estabas en esos laboratorios cacharreando, como, como decías, hasta, hasta hoy... ...hay momentos más importantes que otros en, en tu carrera hasta ahora, Yolanda... A ver, una de las cosas más importantes que se fue el fruto de, de mi tesis doctoral, que fue que me dieron premio extraordinario de tesis doctoral, y luego uh -huh. además fuimos el primer grupo eh, en mi trabajo de tesis que identificamos Helicobacter pylori, que es una uh -huh. bacteria carcinógeno tipo 1, es la única bacteria relacionada directamente con cáncer, y la conseguimos identificar y detectar en aguas eh, de superficiales y en aguas eh, reutilizadas para riego. Uh -huh. Entonces eso fue, la verdad es que fue un momento importante. ¿Y qué le queda por hacer a, a Yolanda? ¿Cuáles serían tus retos a corto plazo? Que nos queda mucho por hacer, sí. obviamente. Bueno, pues pero... a corto plazo te diría que, que con, eh, tener eh, los proyectos, llevar a cabo y terminar eh, felizmente con resultados eh, óptimos los, los proyectos en los que colaboramos, ¿no? eh, participamos, que son muchos, uh -huh. Y bueno, yo creo que retos hay muchos, sobre todo en el tema del sector del agua se abren nuevos e importantes retos. ¿no? Por ejemplo, podríamos eh, citar eh, a algunos de, de ellos, Yolanda. Pues lo que te comentaba de la transición eh, digital, uh -huh. eh, de, de los sistemas de monitorización ¿no? de las aguas, pasar de sistemas tradicionales a sistemas mucho más relacionados con eh, satélites, eh, nanosensórica. ...todo eso, métodos rápidos... ...hablando de, de aguas... Eh, ...y a raíz de, de vuestros estudios... ...aunque generalizar como siempre... ...es complicado... Eh, ...la calidad de las aguas, hablemos de Valencia... ...es óptima... ...sí, en Valencia tenemos suerte... ...bueno, si hablamos de aguas potables, por supuesto... Uh -huh. aquí no hay ningún, ...y ningún cuál es de... el, el reto... Eh... El reto yo creo que es eh, sistemas un poco más efectivos en la depuración de aguas residuales uh -huh. para poder utilizarlas con toda seguridad en, en, en la agricultura. En riego. Uh -huh. Sí, por la, para responder. Un, eh. un verdadero problema de escasez de agua. Entonces, uh -huh. es un, fíjate tú ahora con el, el tema de la desalinización uh -huh. del agua para sí. utilizarla en regadío, creo que es mucho más efectivo, ¿no? uh -huh. desde mi punto de vista, la reutilización de aguas residuales. Para utilización de estos fines, ¿no? Se sí, apunto que queda para todo el debate que, que se está generando al, al respecto. Vamos a ir, vamos a ir cerrando, eh, Yolanda, y lo vamos a hacer, en este caso, dirigiéndonos a los futuros investigadores e investigadoras. ¿Qué les transmitirías tú como, como consejo, como ir por aquí, o esto es importantísimo, cuál sería tu mensaje? Bueno, pues como he dicho antes, la persistencia. Es decir, primero que sea vocacional, es decir, que tengan claro que quieren dedicarse a la a investigación, porque sí, porque es una cosa que, que, que les, les mueve, ¿no? Y luego que tengan persistencia, que sean persistentes y que cuando se encuentren un obstáculo en el camino, que no se desvíen de él, sino que continúen, porque es un porque es fácil desviarse, Yolanda. Sí, claro. Cuando llevas, eh, lo digo por, por personas que han entrado a nuestro laboratorio... ...formándose una cantidad de, de años eh, y luego pues por subvención... ...porque no puedes seguir contratándoles, pues tienen que irse al extranjero... ...tienen que buscar otra vía de, de subsistencia. ¿Volverías a elegir el camino de, de la investigación? Ah, sí. Sí. <risa> sí pues sí. con esa respuesta tan tajante y tan positiva respecto a la investigación, cerramos... Yolanda, mil gracias por ¿Sí? estos minutitos hablando de, de ciencia. Como decíamos, te hemos conocido un, un poquito más y seguiremos eh, dando cuenta del trabajo que, que desarrolláis des, desde el Instituto IAMA. bien, encantada. Hasta aquí esta entrevista, esta nueva entrega. De ellas hablan de ciencia. La protagonista ha sido hoy Yolanda Moreno. Volvemos a vernos en una nueva entrega de este espacio. Con la colaboración, ya lo sabéis, de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación, hasta esa próxima entrega, se felices.